Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. La empresa Encosur sigue promoviendo proyectos de envergadura, proyectos de impacto social y también te estamos brindando la mejor experiencia constructiva. El día de hoy en este avance de obra, déjame comentarte cómo va el progreso de nuestro proyecto Álvaro. Para la empresa Encosur es muy importante poder brindar construcciones de calidad. Los criterios que tomamos en cuenta es la seguridad, la fuerza laboral profesional y capacitada, cumplir con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad, porque queremos brindarte una gran experiencia. Gracias a la fuerza laboral del equipo Straton, día a día seguimos creciendo. Como ustedes pueden observar, ya nos encontramos en la habilitación de encofrados para el vaciado de vigas. Después haremos el vaciado de la losa aligerada y día a día seguiremos avanzando. Los propietarios siempre vienen a ver el avance de su obra y están 100% satisfechos porque estamos cumpliendo con los plazos, con los tiempos establecidos. ¿Quieres tú también tener la oportunidad de poder trabajar con una excelente empresa que ofrece expedientes, desarrollo de planos, construcción, el servicio de postventa y preventa? Confía en los profesionales de Straton porque seguimos creciendo.